E después dos lunes desatóse un andazo de tristura infinda que tinguió de loito a montañas. También fogar donó amigo apalpador. Entre tanta tristura, o carboeiro do Courel escoitó falar a un vento ferido rinchante mariño, que le contó una historia de amor. Con aquellas verbas salgadas partió una percura de un remedio para aquel mundo en blanco y negro. O mesmo tiempo, coa mesma intención, coa mesma desolación d'alma de enchoupada de ciencia de morte, caminaba otra das de donadal, o señor pandigueiro de serra do invernadeiro. Ambos los dos, guiados tal vez por una nubeira cantareira, acharon dos fillos de un bosque con una singular pucha tecida en corcheira. A ellos preguntaron, y e por ellos desearon seguir para alcanzar o bosque das obreiras tecedeiras, da que falaba o vento venteiro. Que también era costureiro. En las ribeiras del río Arnego descubrieron un senfín de árboles con nombre de Muller que eran quien de coserse a sí mismas, de tecer un abrigo de pele tenrura no sé un cuerpo de madera para defenderse contra la injusticia, contra o lume y e a tristura. ¿E qué hicieron o apalpador y e o pandigueiro preguntaredes. Aprendieron a coser de tecer teceron día y noche tenrura, esperanza, dignidad, resistencia e futuro. E por favor, de cómo remata esta historia? Os nuestros amigos achegáronse en silencio y e comenzaron a abrazar los troncos de las obreiras, leyendo poemas escritos por la bretema cuando abraza a pel de árbol. E tal vez ese fue grande agasallo de este Nadal. Poder abrazar a las obreiras, más también a vidueiras, a, a, a ciñeiras, maceiras, cerdeiras... Maceiras, cerdeiras e borraron o escuro das cinzas pintando as montañas de amarelos, vermellos, verdes, azuis. Mesmo de laranjas, más laranchas de todas las laranchas que, que decía o poeta. De vosas sabedes, que o mejor agasallo es coñecer a las árboles para poder defenderlas. Bon Adaldo, apalpador e o Pandigueiro en las terras de Pontevedra.